Muchísimas gracias, muy bien. Bueno, seguramente los chicos ya le hicieron la cartita a los Reyes Magos, por eso las ferias de juguetes ya están empezando a funcionar. Por ejemplo, la que estamos hoy empezó justamente este día miércoles, va a continuar hasta el día 6 inclusive, y se encuentra en el Parque O'Higgins. Acaban de encontrar... 100 puestos de la economía social y artesanos. Les vamos a mostrar porque hay juguetes de todo tipo de variedad y lo más importante es que los precios son muy económicos, parten desde los 500 pesos aproximadamente. Por ejemplo, vamos a hablar acá con uno de los puestos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Han traído cartitas a los chicos de los, para los Reyes? Sí, hay muchos que ya han hecho sus cartitas, todos están esperando, bueno, el día jueves para... encargues por ahora. encargos y Y vienen, la sociedad viene más... Esto lugares por el tema de los precios, que tenemos claro. precios bajos, hay inflables para el agua y todas esas cosas, así que. ¿A partir de cuánto? Y hay inflables a partir de 1500 pesos, mil pesos, flotadores, claro. por ejemplo, esos salvavidas, uh -huh. cositas así. ¿Y qué veces es lo que más piden los chicos? Y ahora actualmente eh, los inflables para el agua, pistolitas de agua y esas cosas. Claro, lo que se usa es justamente. Y cosas para... más económicas, está un poco difícil todo, pero. Eh, vamos a esperar, esperar a ver cómo va a funcionar. ¿Todavía com de comprar todavía no? Sí, hay, hay un poco de movimiento de gente, pero sí. pensamos que va a ser más popular, así que esperamos tener suerte, que nos vaya muy bien. Seguramente. Muchas gracias. Bueno, esta feria, les decía, va a funcionar hasta el 16. Vamos a ir mostrándoles porque hay un montón de puestos el miércoles, o sea, hoy, hasta las 2 de la mañana. Mañana jueves, de 12 a 6, y el viernes, de 9 hasta la hora cero. Acá hay, por ejemplo, uno de los puestos de artesanías. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Usted es ¿Quién ha realizado todos estos juguetes? Eh, no soy yo quien se pone en la máquina a cortarlo, pero sí quien hace el armado del los juguetes. Es muy difícil, cuénteme. Es eh, no, una tener... artesanía. Sí, hay que tener paciencia. Pero sí, es, es divertido, es lindo hacerlo, pero hay que disponer del tiempo para poder armarlo, claro. encolarlo. ¿Los precios desde cuánto partimos? Bueno, en este tipo de, de artesanías tenemos mesas con sillas que están en 6 mil pesos con, con cuatro sillas. Hay tocadores con, que tienen... Me encantan los vidrio, tocadores. Sí. Sí. Eso les encanta a las nenas porque pueden tienen cajonera para las pinturas. Claro, ¿cuánto salen? Y un tocador de eso está en 8 mil pesos. Hermoso, muchas gracias. No, gracias a usted. Bien, los Reyes tienen muchas opciones. Sí, Mirá, ya... este local que tiene... Sí, Mari. ¿Todo ahí se paga te contado escucho? efectivo o este están eh, recibiendo Buena... otro tipo de formas de Buena pago? pregunta. Buena pregunta, señorita. Se lo vamos a preguntar acá y además vamos a preguntar algunos precios. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Dígame, ¿reciben solamente efectivo o reciben tarjetas, mercado pago? También... Acérquese un poquito porque no la vemos ahí. Sí, ¿cómo va? También sí, mercado pago, transferencias bancarias, no hay problema. ¿Tarjetas de crédito por qué? No, tarjeta de crédito no, pero sí de débito. Muy bien. Bueno, ahora qué cosas tan bonitas. ¿A partir de cuánto podemos decirle a los reyes que nos hagan un regalito para los chicos? Mira, tenemos eh, regalos eh, baratos, económicos, en 800 pesos, 600, así todo lo que es eh, así. Lo que estamos viendo. Claro, lo que estás viendo. Si no algo así, te puede salir 6.500, vienen las dos sillas con la mesa y es un regalo bastante lindo porque es más útil. Y es, es más, por ahí si tenés dos o tres chicos, una mesita claro. con Exacto. Aparte también tenés eh, modelos unisex, o sea, con color rojo, viste, que por ahí no le gusta la diferencia. Bueno, mucha suerte, gracias. Ay, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿Sos, María, sos como te, decíamos, te decía la señora. Sos nuestra reina maga. <risa> te vamos qué? a dar imaginariamente mil pesos y tratar de encontrarnos... Sí. Hemos visto muchos juguetes, así que tratá de encontrarnos algo para sí. niños un poquito más grandes. 13, 12... Bueno, a... ¿Cuánto le dio? ¿2.000 pesos? la 2.000 pesos, sí, es lo que tengo. No, no, está bien, está bien. Aparte, tiene que conseguir eh. algo por 2.000 pesos, seguramente hay. Me parece... A ver... Y para más grande encima. A ver... Me parece que me complicaste, pero vamos a preguntar. una pregunta, Buenas pregunta. Tardes. Veo que recibe el Mercado Pago acá también, mirá. Le hago una preguntita que me hacen desde estudio. Tengo un problema. Tengo ¿Hm? 2.000 pesos y necesito encargarle a los Reyes un regalo para un chico de 13, 14 años. ¿Qué se le puede ofrecer? 13, 14 años. Está no, complicado. Un juego de mesa Un juego podría? de mesa podría ser. Yo en sí. este caso no tengo, pero sí un juego de mesa. Sí, le estoy, estoy viendo ahí que tiene, por ejemplo, un bingo, una lotería ah, también. Muy bien. Sí, eso tengo. Y esos juegos cuánto salen? Y ahora te digo el precio porque no sé. Bueno. Mira, un bingo creo que a un chico de 13, 14 le puede venir bien. Sí, Aunque y más sea, grande son también más sí, sí, A ver, me intriga pero... si nos alcanza 1600 con los 2000. Sale. mira 1600 Listo, Mira. ¿sí? 1600. 1600, ¿sí? mira, me alcanza el bingo. Ves, ¿ves el que sos una buena Amada? <ríe> Soy la reina maga Acá está Cumplí con el reto. Lindo juego de bingo, ¿eh? <risa> Bien. Muy amable. Es para más Divina, para jugar con señora, con la señora. Gracias, abuela, con la tía. suerte. No sé si le gusta tanto el chico de Sí, sí, los juegos lunes. de mesa Esto, para, son Sí, les gusta. No me puedo... no pregunto, Además, pregunto, le gusta. Además, le gusta a toda la familia, como decía Julián. Yo pregunto, acá, mira, se mueren por hablar. Vamos a hacerle una preguntita al señor. ¿Usted es el que quiere hablar? No, que yo no quiero. A la señora. ¿Cómo le va? Bien, vos. ¿Cómo vienen las, los encargues para redes? Y hasta ahora recién está caminando gente. Hasta ahora. He traído cartitas nada más. Nada más cartitas. Ahora Compra. hay que esperar. Hay que esperar hoy y mañana. ¿Desde cuánto parten los precios? Y tenés varios precios. Según lo que pregunté, tenés de, de 500, de 1000, de 1500. Hay para todos los gustos. Para ¿no? todos los gustos. Para todo el bolsillo también. Sí, también. También para un chico de 13, 14 años podría ser una pistola de agua, ¿por qué no? Para jugar en la pileta. Claro. Los claro. inflables. Los inflables. ¿Cuántos salen los inflables? Y tenés inflables de 1.500, de 3.000. Las camas inflables, ¿cuántos salen? 2.500. Ah, oh, muy bien, muchas gracias. Dije, ah, porque 2.500 podría haber sido también un buen regalo para el chico de 14, bueno, Marisol. Marisol, dale 500 bueno, pesos más, sí, bien. 500 claro, pesos más y arreglamos. Y y le llevó una cama inflable.